Un testimonio más aquí en la oficina del abogado Eduardo Soto. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras a esta hora? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Diana Aguilar. Me encuentro feliz eh, porque por fin pude resolver la residencia. Por supuesto. Cuéntanos un poquito acerca de tu caso. Eh, era muy complicado, ¿cierto? Sí, era complicado porque tenía una orden de deportación de hace del 95. Entonces, pero... Traté con varios abogados, fueron tres en total, más de un máximo de 16 mil dólares. Ya este abogado era la última opción, sin querer. Este estaba un día en la computadora, fui los comentarios en Facebook. Dije, lo voy a llamar, pero no tenía mucha fe en él. Exacto. ¿Y cómo <risa> llegaste ya... a la oficina? Cuéntanos. Este, por, por eso, lo vi en, en Facebook, cogí el número y llamé hice una cita. Y entonces cuando vine, ellos me dijeron que tenía el 90%, tampoco me dieron seguridad, me hablaron claro. Tenía el 90%, al, de, de, el 90 de que lo ganara y, o no, pero primero iban por la deportación. Este, gracias a Dios tuve la opción de, de localizarlos a ellos, porque si no yo me iba a quedar así, ya no iba a intentarlo con ningún abogado porque había gastado mucho dinero. Exactamente. Entonces le, le dije a mi hija, vamos... Y vamos a ver qué sale. Si me dice que no, no lo hago. Y si me dice que sí, lo sigamos el caso. Pero era el último que iba a intentar. Si ya él no me resolvía, no lo iba a volver a intentar. Por supuesto. ¿Cuánto duró ese proceso aquí en la oficina del abogado Eduardo Soto? Mm, tres años. ¿Tres años? Tres años y medio creo que duró. Por supuesto. Y ahora... Lógicamente, estás muy feliz Ay, sí. porque puedes mostrar ahí tu, tu residencia. Estoy ahí muy feliz. está la residencia, otro caso más ganado aquí. Y eres catracha, eres sí, de, Honduras. Soy de Honduras. de Tela. ¿De qué parte de, de, de Honduras? Tela. De Tela. qué uh -huh. bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por haber compartido tu testimonio con nosotros aquí en No, gracias a ustedes y les agradezco mucho los servicios que me dieron y estoy muy agradecida. ¿Y puedes recomendar la oficina? Sí, yo lo recomiendo. A mí me funcionó. Yo lo recomiendo al 100%.